El pH es un factor necesario para obtener el máximo rendimiento a tu cultivo. Los cultivadores más inexpertos muchas veces se olvidan de que este aspecto será el que permita alimentarse a las plantas de una forma adecuada. Por ello hoy queremos daros algunos consejos sobre el pH. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Y por último le toca el turno a Javiwit, desde Málaga, que nos pregunta si conocemos algún truco natural para ajustar y regular el pH de nuestras plantas. Hola Javiwit, por supuesto que podemos darte algunos trucos naturales con los que intentar regular el grado de acidez del riego de tus plantas. Por ejemplo, si quieres empezar con un agua de calidad en la que diluir tus nutrientes, deberías usar agua de osmosis. Lo bueno de este agua es que mantiene un pH estable de 6,5, por lo que tanto subir o bajar su nivel de acidez no será una tarea tan complicada. Además existen diferentes filtros de osmosis para el agua de tu riego, muy económicos con los que podrás tener agua de primera calidad para tus cultivos. Otro truco podría ser el usar remedios naturales a la hora de ajustar el pH. Por ejemplo, puedes usar zumo de limón para bajar algunas décimas el pH o incluso bicarbonato para subirlo, pero te recomendamos que lo mejor es comprar un kit de productos. El motivo principal es que estos ya están testados y funcionarán a la perfección y los remedios caseros que puedas hacerte no habrán pasado ningún filtro a menos que tengas un profundo conocimiento de lo que estás haciendo. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy, esperamos que os haya sido útil y desde ahora mantengáis siempre vigilado el pH de nuestro riego. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos.